Un día me sorprendo diciendo, faltan quevedos. Esto fue lo que me salió del alma. ¿Y si Quevedo levantara la cabeza? ¿Vale? Y entonces empecé quejándome como si fuera Quevedo, diciendo, soy Francisco de Quevedo, afamado caballero de la orden de Santiago, hábil en causar estragos en cualquier reputación, pues mire lengua pipelina, vestida de pluma fina, Transforma el versón cañón Cuentan que nada ha cambiado Que roban a manos llenas Que políticos tunantes y banqueros petulantes Han usurpado la tierra ¿Qué ganas de levantarme Y castigar con mil rimas Escarnios, mozas y agravios A esa banda de mangantes Pero la cosa es tan grave Que requiere intensidad No me basta con el pedo Y su etérea levedad Voy a mandar a esa chusma a tomar bien por el punto que en mi escritura burlesca no es el culo, no soy burdo, es el recto proceder. ¿Cómo no desear tal recto proceder si no hay escrúpulos, si junto a los usureros, hasta en asuntos de eros, un impostor con dinero es icono, según dicen, de moda del nuevo hetero? Un impostor con cadenas y mazmorras de las buenas del lecho han nombrado rey. Responde al nombre de Grey. Presume de tener sombras, cincuenta trampas de camas, engañabobos de damas. Mentirosos, engreídos, parlanchines, usureros, extremistas en extremos, extremistas en el centro. Si os empeñáis en joder, que os den recto proceder. Id a tomar por el punto que allí está vuestro destino. Afirmo sin desatino que es un destino correcto, y el dulce silio perfecto. Si así no fuera, decidme, ¿creéis que se llamaría recto? Si os empeñáis en joder, que os den recto proceder.